señora puje ay mi culo ay. <risa> señora usted tuvo una figurita así, <risa> así es y es de colección agarren su pelito pelito ahora es raro comprar figuras de personas reales <risa> chingada, un feto voy a hacer una figura normal, pero dije no mames qué aburrido, y es un pinche feto a ¡Ah, chingada pulito, puedes comértelo mm, qué rico puedes hacer unos bonitos chistes soy una mujer y si tu chiste negro puedes ponerle un tarrito lleno de Tanto videos, ¡Dale, chichi! <risa> ¿Querés chichi? ¿Querés chichi? Mame. ¡Está dentro de una planeta como un de verdad! ¡Este venido es para todos! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Para la brujas, ¡Para los peos! ¡Para los niños! ¡Para los peos! ¡Para los abuelos! ¡Para los marcianos! ¡Para los bebés los petos también! ¡Para los peos! Para los chito chitos, para los aburritos, para los cagaditos. Es para todos. ¡Patitos, pato. Y si te vas al link de la descripción y sigues los pasos, te puedes ganar uno gratis. Oh coche, conche tu madre y te gratis, culiao. Así es. Eh, eh. Dame la tuya, weón. Eh, eh. ¡Pelito, felito! ¡Guárdate uno! Porque se van todos los ¡Hulito!